El Listín Diario lo encomendó a él y él, amigo de Danilo Medina, estamos hablando en el año 2000, en el año 2000, le daba fama dentro del periódico El Listín Diario y era el que, el que, el que dirigía esa firma encuestadora Sigma. ¿Y qué decía la Sigma? Oigan esto. Porque era una vaina para favorecer y para manipular. Que Danilo y Hipólito estaban empatados. Y que Danilo, lo, lo mismo que hacía ahora con Luis Abinader, por eso es que esas firmas no sirven, no tienen credibilidad. Dando de que, que Luis Abinader le llevaba un punto o que Gonzalo le llevaba a Luis Abinader. Sabiendo uno, porque usted veía eso en la calle. Y no es por Luis Abinader era que la gente estaba harta, como yo lo decía, del PLD, de Danilo. Y la gente vio los abusos, el uso abusivo del poder que esta gente utilizaron. Y la gente no es tanto de que porque simpatice por el PRM, era que estaba harta del PLD y de los abusos. Mira lo que le hicieron a Miriam Germán. Eso indignó a la gente. Todos los abusos. Estas elecciones también tienen una gran lección y una gran lectura. El pueblo, y hay que felicitar al pueblo dominicano, y hay que quitarse el sombrero ante la actitud asumida por el pueblo dominicano. El bombardeo propagandístico y clientelar que hubo en estas elecciones, dándole salchichón, dándole dinero, dándole gas, dándole, y, miren señores, y ese pueblo. Cogele todo eso que le dieron y le votó en contra es un pueblo que merece todo el respeto Ese es un pueblo que merece la felicitación Desafió el terror del coronavirus Oye, una, una, una victoria que ha obtenido este pueblo De una significación Que esos señores hay que analizarlo Ustedes saben lo que es que Danilo secuestró a la oposición con el toque de queda y el estado de emergencia, para ellos solo hacer campaña de día y de noche, violando la ley electoral, violando el toque de queda, violando el estado de emergencia, tenía amarrada la oposición y regando dinero por aquí, regando dinero por allá, regando salami, regando comida, y ese pueblo le cogió eso y le votó en contra. Demostrando que el dinero no lo puede todo. Demostrando que este pueblo se empoderó. Como yo lo decía aquí. No se juegue con este pueblo. Tiene momentos difíciles. Tiene momentos de torpeza. Tiene momentos que se deja. Pero cuando reacciona. Le ponía el ejemplo de Balaguer en el 78. Los militares y los policías haciendo campaña. Pronunciando discursos. Reprimiendo, aterrorizando a este pueblo Había que vivir esa época En la fortaleza, haciendo reuniones políticas Comprando opositores Regando comida de la cruzada del amor Regando dinero, no como ahora Porque lo de ahora no tiene comparación Lo que se vio ahora no, es, no se había visto nunca en este país y los fusiles de los guardias y de los policías con bandera colorada del Partido Republicano. Y ese pueblo dominicano se empoderó y lo derrotó a Balaguer. Y eso me dio a mí. Porque es que señores, los cambios son irreversibles. Los cambios son cosas científicas. Nadie lo puede impedir. Yo lo puse un ejemplo. Usted no puede impedir que un niño nace chiquitico y, y llegue a hombre. Usted no puede impedir eso porque lo quiera. Entonces, ese pueblo de una demostración gallarda, de una demostración que tendrá que ser recordado siempre. Este, este pueblo de este periodo 2020 tendrá que ser recordado como un pueblo que en los momentos difíciles se empodera, en los momentos difíciles saca la cara y le acaba de dar una derrota humillante. La mayoría de la senaduría, todos esos caciques. ¿Tú sabes lo que es que Se fue José Rafael Vargas de Moca. Se fue Julio César Valentín de Santiago. Se fue Cristina Lizardo de Santo Domingo Este. Se fue Tommy Galán de San Cristóbal. Apabullado, derrotado. Amable Ariticato, aunque no era del PLD, pero había sido un aliado del PLD. Y un cacique se fue, bueno, Winton Guerrero de Baní. Una derrota humillante. En Montequiti, a Jambielu. Oye, Antonio Cruz, un depredador de, Sa de Santiago Rodríguez. Le ganó a Antonio Marte el chofer. Le dieron una pela humillante. Y Danilo, queriendo manipular y queriendo engañar. Diciendo que no, porque la pandemia que beneficia al PLD, no, desacreditando también las encuestas. Porque no esperaba, no esperaba y, y, y, y se confiaron mucho de que ese pueblo, ellos iban a seguir engañándolo. Ellos iban a seguir manipulándolo. Y no contaban con la reacción de ese pueblo. El gran ganador, y hay que felicitar por encima de todo, aparte de las autoridades electas, es ese pueblo dominicano. Que hoy los políticos, los que acaban de ganar, ya se le ha hecho advertencia. Hoy, hasta gracias a Salazar, la periodista que fuera combatiente también, insobornable, luchadora. Le ha dicho al presidente electo Luis Abinader. Si en enero no hay un preso. Es para la calle que vamos. Porque Luis Abinader. Le prometió a este pueblo. Y por eso. Logró y concitó tanto apoyo. De que. En un gobierno de él. La impunidad. Y la corrupción se van a parar. Y esos corruptos. Que se han enriquecido. Que han amasado esta fortuna. oh, No pueden irse tranquilito. A sacarnos la lengua a nosotros. Disfrutando esa, esa, esa, esa fortuna. Fruto del robo. Luis Abinader le prometió. Y por eso. concitó el apoyo. De sectores que no son del PRM. Pero que estaban hartos de la diablura del PLD que iba a nombrar un procurador o una procuradora general de la República Independiente, no política, una persona que tenga valor, que tenga dominio del tema judicial para que en este país le estoy pidiendo a los amigos televidentes que me permitan para poder concentrarme porque ha sido y recibí Muchas peticiones hoy, la gente estaba esperando desesperado este programa, mucha gente me llamaron y me pusieron mensajes, esperando estos comentarios, entonces si comenzamos ahora a coger llamadas, esto se va a pique, yo quiero que me permitan esto, porque eh, este acontecimiento que ha sucedido en la República Dominicana, que no se ve todos los días, y la victoria alcanzada por ese pueblo, porque es una victoria contundente, porque fueron unas elecciones desiguales. Prostituidas. Queriendo prostituir a un pueblo. Con dádivas. Ustedes saben lo último. Porque es que hay que decir esto. Esa gente. Instrumentalizando ese pueblo. Burlándose de ese pueblo. La tarjetica. Y la vaina de, que de, lo, de los chequecitos. Lo dieron el día antes de las elecciones. El viernes. Como que dice, mira, te estamos dando esto. Oye, y le reaccionó el pueblo. Eso hay que resaltarlo, señores. Ustedes veían todos los supermercados una fila. Y yo preguntaba, ¿y qué es esto? No, no es la tarjeta. Es la cosa que la dieron. Oye, pensando que iban a engañar al pueblo. Ese es un pueblo glorioso. Ese pueblo acaba de dar una demostración. Que hay que felicitarlo mil veces. Porque en los momentos decisivos, ese pueblo ha dado la cara. Ha dado la cara. Y ese grupo estaba engreído. Ese grupo estaba pestulante. Ese grupo estaba soberbio. Danilo se veía desafiante. Que después que uno vio esto, eh, eh, eh, no era tan fiero el eh, eh, león. Porque ellos se entregaron y de una vez felicitaron. Que fue lo mejor que pudo suceder. Yo lo decía. No inventen que una aventura le va peor. Porque yo veía la decisión de ese pueblo. Era una decisión. Además, se puso de manifiesto algo que yo hace meses dije aquí. Y los que ven el programa lo van a recordar. Señores, cuando ustedes ven que los poderes fácticos y determinados personajes pasan a apoyar. Digan, Mike. cuando yo vi a André Hor. Cuando yo vi a Leonardo Mato Berrido. Eso están con el que va a ganar. Eso están con el que va a ganar. Apoyando a Luis Abenadez. Lisandro Macarrulla. Y una serie de personajes. Y cuando yo vi los Estados Unidos. Mira eh, eh, el viernes los Estados Unidos. Tira un comunicado. Queremos elecciones limpias y justas. Y transparentes en República Dominicana. Ah, pues tú crees que... Eh? Que es una pena que los norteamericanos tengan que estar interviniendo en los asuntos internos de República Dominicana. Es una pena porque eso siempre se paga con creces. Las intervenciones en los asuntos internos y tener un presidente que recibiese apoyo para después cobrarlo con creces. Miren, otra cosa. Por la cual hay que resaltar ese pueblo dominicano. La campaña difamatoria que desataron en las últimas horas, en los últimos días. Señores, la rastrería que se inventaron para atacar a Farideh Raful. De que no creía en Dios, de que era de que Oye, una vaina coño, eh, asquerosa. Al propio Luis Abinader, que fue una debilidad que yo la critiqué de él. Porque usted en un pueblo tiene que saber con quién usted se junta. Pero ¿qué? Okay, es una familia honorable. Es una familia honorable. ¿Cómo usted va a decir que ese tipo cometió un error de juntarse con un maldito narco? Ya él es narcotraficante. Y, y, y lanzaron toda esa campaña asquerosa. Contra Faride. Un símbolo de la lucha por la transparencia. Una mujer que se fajó. Cuando llevaron el, el, el, el proyecto de Punta Catalina, porque Faride lo denunció desde el primer momento como una estafa contra este pueblo. Un antro de corrupción, dijo Faride, que ni la dejaban hablar. Y le lanzaron, se inventaron unos religiosos, malditos religiosos que son una farsa, para querer y le, la, lo derrotó. A todos esos farsantes lo derrotó Farideh. Le ganó con un cincuenta y pico por ciento. Entonces es una victoria que hay que resaltarla. Porque es una victoria del pueblo. Que no se dejó manipular. Con esa campaña propia de dictadura. Cuando te quieren. Eh, eh, eh, cuando te quieren. Denostar. Matar moralmente. Que eso lo hacía Trujillo. Te, no te mataban con un tiro. Pero te lanzaban tantas infamia, tantas calumnias y tergiversaciones de tu personalidad que te mata Era una muerte moral. Eso se ve en la dictadura más terrible. Eso hicieron esa gente. Y, y había que ver esas redes sociales. Hay que decir que también, porque tengo que ser justo, del lado del PRM, de lado y lado, en esas redes sociales son una querosidad. Claro, esos te rompieron todos los récords en asquerosidades. Miren, eso, eso, eso hay que perder la vergüenza para meterse en esa... Yo no me meto en esa vaina porque ahí te denotan, ahí te usan toda la asquerosidad que tú no te puedes imaginar. Todos los bajos de instinto. Lo que, toda la bajeza de un ser humano se pone a través de esa vaina. Yo no sé cómo la gente se mete a esa vaina. Todas las asquerosidades y los bajos instintos y, y, y donde el ser humano regresa a la posición más baja, le encuentra usted ahí todos los resentidos, todo lo que odian y, y ahí se, se lanzan todo tipo de desnuestos.